Hola chicos, bienvenidos a PASI Hoy en este vídeo de C vamos a continuar con estructuras de datos Que ya sabéis que sirven para almacenar los datos Y vamos a empezar con la stack Una stack ya sabéis que es una pila Y una pila lo que vamos amontonando los elementos uno encima de otro Pues entonces lo que tenemos aquí son una serie de elementos De métodos, perdón, que se llaman Create, que va a crear una pila vacía Destroy que va a liberar el espacio en memoria de la pila, push, pop, top, size y empty, show y cada uno tenemos aquí su descripción. Que ahora veremos cómo se, se define. Para, antes de empezar, tendremos que definir lo que es un stack. Entonces, para ello, vamos a crear un type de Struct de node, ¿vale? que sería un nodo de la, de la pila. y ahora vamos a definir qué es un nodo, qué contiene un nodo pues un nodo pues va a tener un valor y además va a apuntar al elemento que está debajo pues como ya sabéis que vamos amontonando uno encima de otro el primer elemento tiene que apuntar al que esté justo abajo entonces yo le voy a llamar down porque en inglés es abajo cerramos y punto guardamos, una vez que ya tenemos esto ya tenemos definida nuestro header después pondré el código por ahí vale ahora pasamos a definir y a implementar estos métodos será muy sencillo como veis create crea una pila vacía pues simplemente lo que tenemos que hacer es que el contenido de esa stack porque estamos trabajando con un puntero pues sea igual a null simplemente. ya sabéis que no se os puede olvidar incluir estas dos Header para trabajar null. El siguiente método es destroy que libera el espacio y memoria de la pila y ya a partir de aquí todo el resto de, eh, de métodos van a tener dos condiciones: si la pila está vacía o si tiene algún elemento. En el caso de destroy, si la pila está vacía, pues lo pondríamos de la siguiente manera: si el contenido de a null, es decir que está vacía, pues vamos a devolverlo simplemente, y si tiene algún elemento, tenemos else, ¿qué pasará? Pues que tendremos que eliminar ese elemento, para ello lo que vamos a hacer va a ser crear una stack auxiliar, La auxiliar, y esto va a ser igual a la que tenemos ahora mismo. Ahora, la que tenemos nosotros la vamos a avanzar hacia abajo. Ese va a ser igual a la que tenemos abajo. A continuación vamos a liberar la auxiliar, que sería el elemento que está arriba del todo, y a continuación vamos a liberar el resto de nuestra pila, que sería aquí. Esto sería avanzamos hacia abajo. Y esto sería eliminamos el primer elemento de la pila. Seguimos con el siguiente. Serían push y el pop, pero como son un poco más complejos, vamos a ir directamente a top size, is empty y show. Simplemente. Eh, el método into devuelve el primer elemento de la pila como ya tenemos la pila aquí pues lo que vamos a hacer sería return s value como tenemos aquí value pues devolvemos eso el siguiente sería size que sería el método que devuelve el tamaño que contiene nuestra pila. En el caso de que la pila esté vacía, ¿qué vamos a devolver? Pues efectivamente vamos a devolver un 0, porque está vacía. En otro caso, vamos a devolver 1 más el tamaño de la pila que tenemos a partir del segundo elemento es decir, nosotros tenemos una pila con varios elementos el que está abajo del todo, el segundo por abajo, el tercero por abajo si tenemos tres elementos pues le vamos a sumar uno más el tamaño de toda la pila que tenemos abajo que sería ese daño continuamos con isEmpty isEmpty lo tenemos aquí nos devuelve 1 si la pila está vacía y 0 si tiene algún elemento pues como ya estamos haciendo si nuestra pila está vacía solo podemos quitar estos paréntesis si nuestra pila está vacía vamos a devolver 1 y en otro caso vamos a devolver cero. para mostrar por pantalla nuestra pila vamos a proceder a hacer lo siguiente en el caso de que la pila esté vacía, pues ya sabéis lo que tenemos que hacer si ese es igual igual a NULL y vamos a devolver simplemente Una cosa que a mí me gusta hacer, si estoy trabajando con una estructura de datos y el último elemento es nulo, es decir que no existe, a mí me gusta poner null, decir que ya hemos terminado. Y en otro caso, pues lo que vamos a hacer, si consigo poner paréntesis, vamos a poner eh, un printf valor que tenemos actualmente y además tenemos que continuar mostrando el resto de la pila que tenemos abajo sería ese tambo. hasta ahí serían los métodos más sencillos y ahora vamos a continuar con el push y el pop el pop el pop es eh, más sencillo que el push vamos a empezar por ahí si la pila está vacía si la pila está vacía ¿qué vamos a hacer? pues le vamos a decir al usuario que hemos utilizado el pop en una pila vacía entonces no podemos eliminar ningún elemento entonces vamos a imprimir por pantalla una notificación que está haciendo pop en una pila vacía y en caso contrario, le vamos a decir al usuario que vamos a eliminar ese elemento. ¿Cómo vamos a eliminar ese elemento? Pues, pop remueve el primero del todo. Claro, si nosotros eliminamos simplemente el primero, perdemos el resto de la pila que está debajo. Entonces vamos a crear una pila auxiliar. Y a esa pila auxiliar le vamos a asignar la nuestra que ya tenemos creada. Ahora a la nuestra que tenemos creada la vamos a avanzar hacia abajo. Y ahora sí podemos eliminar el primer elemento puesto que está guardado en la variable out. Con esto ya está implementado el método pop. Y por último me falta el... Eh, perdón aquí un y coma. Y por último me falta el... Pop como siempre vamos a empezar aquí con, si nuestra pila está vacía esta no se os va a olvidar este método en este caso si está vacía lo que tenemos que hacer es meter un elemento como nuestra pila al principio cuando la creamos está en null no tiene reservado un espacio en memoria por lo que tendremos que hacer lo siguiente que el contenido ese va a devolver un malloc con el tamaño de nuestro nodo que hemos creado al principio del vídeo esto sería para darle un espacio en memoria a partir de aquí ya podemos trabajar con nuestra nueva stack, por lo tanto le vamos a asignar como valor el valor que tiene aquí el método y además que tenemos que hacer puesto que ya hemos eh, llegado a insertar el valor en la pila tendremos que decirle que el elemento que está debajo es igual a no y listo ya con esto tendremos nuestra pila en el caso de que esté vacía podremos insertar un método ahora en el caso de que no esté vacía tenemos que complicarnos la cabeza un poco más pero no mucho más <coughs> si nosotros insertamos simplemente en stack en la S vamos a tener un problema porque perderemos el elemento que hemos insertado previamente entonces como siempre cuando pasan estas cosas pues creamos una pila auxiliar de esta pila auxiliar le vamos a hacer malo de lo mismo de antes C -C -O -O una vez que ya tenemos esto a esa pila auxiliar que vamos a tener le vamos a meter de valor ahora lo mismo, vale y la única diferencia es que a nuestra pila auxiliar en vez de decirle que lo que está debajo es nulo le vamos a decir que lo que está debajo es precisamente el contenido de nuestra pila S que tenemos aquí y ahora claro, vosotros decís, pero es que entonces Aus apunta a S, pero S solo ocupa lo que teníamos anteriormente no ocupa lo que, eh, lo que hemos insertado de nuevo efectivamente así es por eso el último retoque que tenemos que hacer es decir que s es igual a o. perfecto compilamos pero tenemos un pequeño error porque no compila el y el no compila con main y stack los 12 así que lo vamos a hacer mediante eh, el x terminal que simplemente lo que vamos a hacer aquí es irnos al escritorio que es donde tenemos guardado nuestro main, nuestro stack, y lo que vamos a hacer simplemente es compilar main.c, stack.c y le vamos a dar de salida res. ¿vale? Ahí tenemos una prueba que yo ya había hecho anteriormente, ya simplemente res que tenemos aquí. aquí. Como veis, metemos el 4, metemos el 6, metemos el 1, nos muestra por pantalla la, la pila completa, que sería 1, 6 y 4, está bien. Nos muestra el primer elemento de nuestra pila, que es el 1, nos dice si la pila está vacía, nos devuelve un 0, es decir, que es falso porque no está vacía. Nos devuelve el tamaño de nuestra pila, que es 3. 1, 2 y 3, porque el cuarto es nulo y luego eh, elimina el primer elemento, que sería el 1 nos quedaría una pila con 6 y 4 que es lo que nos muestra el show aquí y por último el destroy elimina nuestra pila pues bueno, eh, espero que la hayáis entendido es verdad que he ido un poco rápido pero porque supongo que mmm, tenéis un poco de soltura con esto si tenéis alguna duda en particular en en el sentido de, avanzamos hacia abajo, ¿qué quiere decir? O, ¿esta función malo para qué se utiliza? Pues ya me lo preguntáis de manera más particular, ¿vale? Espero que hayáis entendido este vídeo y nos veremos en el siguiente. Chao.